bueno qué tal a todos otra vez esto es un añadido al vídeo de la de hace unos días eh, lo tenía grabado ya hace eh, algunas semanas un par de semanas y justo cuando lo estaba editando hace 8 o 9 días o 10 eh, un poquito más quizás pues salió la actualización de la tf en la cual pues nos habían hecho un poco caso al problema este del, de las salidas del usb ...a través de los sistemas operativos de los ASIO que, que suele coger los programas de streaming como OBS. Yo les había mandado hacía 20 o 30 días un, un email con este problema y con esta necesidad... ...y bueno, parece que no han dicho caso. Eh, no sé si a mí o a algún otro que también lo haya dicho porque seguro que no, no he sido el único. Esperemos que estas pocas aperturas que van haciendo de la posibilidad de... ...de interferir en el patch de la, de la TF, pues al final nos lleven a, a completar esas cosas que creo que le faltan a, a la mesa de de cómo hemos hablado, ¿no? de la posibilidad de, de tocar el patching, eh, de de canal, y alguna cosita de estas. ¿vale? Entonces, bueno, pensé en, en no sacar ese vídeo y, y sacar este directamente, pero bueno, al final pensé que, que realmente mmm, esto puede pasar con otras mesas, no necesariamente con la TF, y de esta manera si sabríais que hay la posibilidad con este plugin de ASIO de conseguir las entradas USB que queráis de vuestra mesa. No obstante, nos han hecho caso, pero no del todo, del todo. En el sentido de, bueno, pues que de, de lo que le pedíamos de, de poder llevar por los dos, el USB 1.2, cualquiera de las mezclas, pues bueno, nos han puesto los estéreos y los matrix, pero no nos han puesto los auxiliares. Cuestión que, bueno. Eh, y como ya veremos cuando tenemos el audio a veces interesa que sean auxiliares porque tenemos más posibilidades de, de, de hacer cosas en, el, en la mezcla entonces el tratamiento de ese, de ese bus de salida en la mesa con compresores y ecualizadores cosa que el Matrix tan solo incorpora un, un, un ecualizador aunque en este caso el Matrix incorpora un delay cosa también muy interesante aunque en realidad tendríamos otros delays en otros sitios para, para de alguna manera equilibrar el, el retardo del audio con el vídeo vale entonces bueno simplemente es, es comentaros esto que hay la nueva actualización a los 4.5 de, de la tf de yamaha lo que hace es ya tenemos arrancado aquí abajo lo que hace es eh, posibilitar esto que antes era era imposible que teníamos que meter este, si recordáis este aseo input que está aquí aquí veis la señal está viendo de la de la tf y esta es la captura de, de entrada de audio que si la vemos aquí la cogemos de la línea de yamaha tf vale entonces, en principio, como vimos, no está llegando audio en, a través del de ASIO del sistema operativo. ¿no? Eh, la opción es, como habíamos dicho, tener un patch aquí. Al final lo tenemos, ¿no? Es algo sencillo, simplemente en, en, la, en la ventana de Setup en en preferencias, en la parte de abajo others, habitualmente lo tendréis ahí como primera opción, en la última, que son otras cuestiones, otros temas. En la última han incorporado que sale por la salida USB de output. ¿vale? En principio estará por defecto el channel 1.2, que es lo normal, que tendría las 32 eh, pistas más las dos de, de Master 364 saliendo por el, el Direct eh, USB Out. Y aquí tenéis la opción de elegir que esa pista 1 y 2... que las que va a tratar eh, el sistema operativo como ASIO y OBS cuando lo reconozca, pueda ser ese canal 1.2 o cualquiera de esas salidas. La estéreo, la main los dos matrix en estéreo o cualquiera de los matrix en, en mono, ¿vale? En este caso, bueno, pues ponemos el estéreo y veréis que inmediatamente, lo podéis ver ahí, ya está llegando el audio desde la desde la mesa, ¿vale? En este caso el audio está llegando al volumen del, del estéreo. Si bajamos el estéreo, veis que afecta completamente al, al volumen, ¿vale? Eh, en este caso lo que está ocurriendo es que es una salida eh, post, -fader, eh, pre, pre, post -fader, perdón, y por lo tanto, lo que hagáis aquí va a influir en la salida. Si lo que ponemos es un, es un Matrix, que yo creo que lo teníamos también asignado. Quiero recordar que en el Matrix teníamos hecho una copia. Y si no, vamos a ponerla y, y lo vemos. Vale, no la teníamos. Pero ya tenemos, ¿veis? Ahora estamos enviando el canal estéreo al Matrix... Y entonces el control del volumen lo vamos a tener en el canal del Matrix, que yo, bueno, está la capa de Custom de usuario. Tengo aquí a mi derecha el volumen Matrix, porque vamos a estar controlando el volumen de sala y volumen Matrix, que es el volumen que era para ir al streaming. Entonces tendremos aquí el volumen del Matrix. Que bajamos el, el estéreo, también bajará en este caso la salida, porque lo tenemos aquí asignado, si os fijáis, para que vaya eh, Fader. ¿vale? Entonces eh, podremos luego asignar, ya veréis, ...el tipo de afectación del matrix para que cualquiera de los volúmenes... ...fuesen completamente independientes, ¿vale? Entonces si lo veis aquí... ...tenéis ya el asio 1-2... ...que es el asio normal de línea que tiene el sistema operativo cogido... ...y además tenemos el otro asio input... ...en este caso, bueno... ...eliminaríamos cualquiera de los dos... ...porque no es necesario tener trabajando el ordenador con dos... ...con dos asios innecesarios, ¿vale? Pues bueno, esa fue la... ...esta es la idea de este segundo vídeo... ...que como os dije... ...había pensado en... <coughs> o en no publicar... <coughs> ...perdón, el anterior o hacerle un añadido, pero casi prefiero dejar el anterior como tenía hecho, lo he montado, y ahora simplemente os comento que la actualización del, del 4.5 de la Yamaha TF ya no soluciona este problema con el streaming en software como es el, el, de, el de OBS, y también otros, otros aparatitos que van a recibir USB también a través de, de los Asios o a través directamente de la mesa, ¿vale? Venga, pues nada más, vídeo cortito y simplemente actualización de datos para que sepáis que este problema estaría en principio resuelto, y que tenemos Stereo y Matrix, con la posibilidad de que lleguen por las salidas 1 y 2 de, del USB, que es el que va finalmente el programa de, de software, el OBS cualesquiera que utilicéis, va normalmente a coger, ¿vale? Pues nada, un saludo y seguimos. Como os dije en el próximo vídeo, lo que veremos ya será temas de, de audio, ya directamente, es decir, lo que vamos a, a ver es cómo tratar el audio aquí y cómo iría hacia el OBS para que llegue perfectamente a, a, a, los, a los oyentes en, en el streaming, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos.